Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy pintora y aquí estamos otra vez en Pokémon Ultra Sol Nuzlocke Vamos primero que nada, porque me acuerdo que tengo todos los Pokémon a 18 menos Sirenico que está al 19 Vamos a poner encendido el repartir experiencia Eh, sí, algo toqué ya ahí Ah, vale, nada, pues nada eh, Vamos por aquí, vámonos al centro Pokémon Bueno, por aquí no hay nada, ¿no? Y aquí no me permite moverme más Pues nada, tú tranquilos, no pasa nada Vamos al centro Pokémon Creo que están todos curados, pero vamos a curarlos por si acaso Y así vemos cómo está el equipo Tenemos ahí a ese equipo tan bonito También lo tenemos ahí en la parte de abajo de este mismo cuadro y vamos a ver qué nota o qué noticia la peña por aquí. Nada, hablan mucho, pero da no dan nada. Ay, mira, aquí un niño. Vale. Bienvenido a la cafetería, o sea, a 12 horas. Ay, no ha cambiado la hora a las la máquinas. <ríe> vale, no pasa nada. Venga, dame un caramelo. Y no quiero... O oh, sí. Venga, vamos a tomarnos algo. Ah, mira, me da un caramelo raro. Perfecto. No tomamos un zumo de piña. Ah, pues nada. A ver si esta me da algo. Vale, no puedo comprar nada. Pero aquí hay otro vendedor. Y... os oh, son MT. No puedo comprar ni pantalla, de luz, ni protección, ni velo sagrado, ni reflejo, ni velo aurora. ¿Qué quiere este señor? ¿Quiere mostrar algún Pokémon que haya recibido mediante intercambio? Ahora no, porque no tengo ninguno. Venga, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Chiquilla, ¿Sí, me da algo. No creo. Y aquí una banderita. Tengo un poco de miedo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oh, alto ahí. Jajajaja. <risas> Perdona por hacer, por haberte asustado. ¿Estás haciendo recorrido insular, verdad? Me llamo Dexio y yo soy encantador Asina. Mi nombre no podía ser menos encantador que yo misma, ¿verdad? En fin Hemos venido a hacer turismo Aunque esta esta la visión del recorrido insular que solo existe en Alola También despierta nuestro interés Oye, se me ha ocurrido que ya que estamos Podrías librar un combate contra Dexio ¿Un combate? Y por qué no, aprovechando que estás aquí ¿Me concedes el honor? Dios mío, venga, sí Voy a hacer que mis compañeros la Liberen la furia, la furia que llevan dentro bueno, ahí está el combate al de siglo. Dexio te desafía. Y saca Mr. Nine Junior. Y yo tengo Dreusito. Bien. Yeah, tipo acero. El otro es El otro es, hacer, el otro es hada, hada psíquico. Así que vamos a usar Bombayman. Sí. Confusión. Oh me a Bueno, me quita mucho. A ver, yo. Mata la mitad, ¿no? Sí, bien. Toma ya. Madre Sitio sigue si, ahí con su bomba, Iman. Muy bien. Y Mr. Nine, fuera. Adriusito consigue llegar al 19 Aprende chispa Sí. Vamos a hacer olvidar onda Trueno Espeón S Contra Espeón vamos a poner Azaile Nico Vamos a hacer que use ladrón. Uy, psico rayo. Dios mío, este se lo carga. Bueno, deja ahí, ahí. Yo creo que de otro se lo carga. Así que vamos a cambiar. Vamos a meter a. o a Anto, a Romel. Romel no. Vamos a meter a Anto que tiene mordisco. Ah, sí. mm, Vamos a meter a Romel. Porque, como encima sí no sea el Espeon más rápido, creo que Romel es más rápido que espión. Psicorraya Romel lo aguanta mucho más, pero está confuso. Me cago en la leche. Esto es un dilema. Cormillo ígneo. Bien, bien Romel. Bien, se lo carga bien, bien, bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Super Romel, que sube de nivel, Romel. Me gusta, me gusta. ¿Quiere aprender rugido, no. Los entrenadores de Aurora tienen un algo especial que los diferencia de los pues sí, claro que sí. Salta a la vista que estás recogiendo los frutos del recorrido insular. He podido percibir con toda claridad la fuerza del vínculo que te une a tus Pokémon. Es como si hubiera experimentado el recorrido insular en mis propias carnes. No sé cómo cara de los buenos. sí, déjame que cure tus Pokémon. Gracias. Me has evitado ir al centro de Pokémon. Caracteres sombreros. tu Pokémon y tú formas un equipo eh, formidable. Eh, me vienen a la memoria nuestros viejos tiempos y aquel grupito de 5. Toma este regalo de nada, por nuestra recién estrenada amistad. Restaurar todo bien. Al menos un, no es un revivir. Quizás sería buena idea que te entre entrenaras un poco en la ruta 4 para compenetrarte aún mejor con tus Pokémon. Bueno, hasta la próxima. Alola. Vale, vamos a reorganizar esto un poquito. Demos a, a Annie la primera, Siul quinto, O sea, así mismo. Eh, vamos a jugar con este. Aunque bueno, si hay alguien que yo sé que no me va a dar nada, ni hablo. Vale, todavía estamos perdiendo el tiempo. Nada, mi cine aquí. Vamos por 17. Aquí hay otra, 18 Este creo que pasaba algo, bueno, no sé qué le pasa, no lo leo muy bien, muy a fondo tampoco. Nada la nadita nada no nada nada mira Lilia dice ah eres tu es pintora antes he visto de lejos a uno que que aparecía el tiene Skullid y un pequeño rodeo para evitarlo así que al final no he llegado a mi cita pero no te preocupes al menos yo estoy aquí tú estás con las pruebas verdad he leído que la, un libro que es la, la más cercana es por la ruta 4 Uf, Vale, lo que tú digas ¿Me quiere pedir algo? Ah, le hablé de, del botón de fuera Vaya, así que eso te, no te, lo ha tenido preocupado Por favor, si atrapa si usted un magmar, ¿Podría enseñarle a mi botón, eh? Sí, a ver si hay suerte y lo capturo <ríe> Esta nada... No está nada. Creo que por aquí había una, una dome insignia. Aquí está la mesa. La cogemos. Vamos por 19. ¿Qué tiene el rotón? ¿Quieres más información sobre alguna de mis últimas funciones? De la Pokede. Si quieres acceder a la poquete, tan solo tienes que pulsar entre mis ojos, pero con cuidado. Y. La rotómbola. La vida es una rotómbola. Tontontónbola. A ver qué me gano. Dos, cup dos cupones captura. Uy, qué guay. Vale. Esta nada... Creo. Y el corso la nada también. Vale, perfecto. Una de las cualidades que no había en Pokémon Solo y Luna es que este, este hotel no tenía pisos. Ahora podemos al menos subir un piso. Y hay cosillas interesantes que vamos a ir viendo. A ver. Este botón me, botones me dice algo. Nada. Tenemos aquí... Un consola con el que se puede jugar. Un botón. Aquí un objeto. Revivir. Y creo que aquí había otro objeto oculto: una pluma vigor. Bien. Este es un señor muy conocido. Dice: Impresionante, sobrevivió esta región de Alola. No cesa de maravillarme. Al contar con la plena confianza del entrenador, un Pokémon puede alcanzar su potencial máximo incluso en la más peleaguda de las situaciones. Hace tiempo pude contemplar un hecho muy parecido. Y la conclusión a la que he llegado tras realizar mis observaciones es que ese poder se traduce en, el, en esta región, en el llamado Poder Z. Es una energía invisible que reina entre nosotros y los Pokémon y es, ma y es al manifestarse cuando adquiere una forma concreta de hecho. Ajuntar un cristal Z. Y una pulsera Z se pueden canalizar una enorme fuente de energía desconocida hasta ahora. Qué emocionante el mundo de las posibilidades que se abre ante nosotros. Vamos a darle ahí que piense, que es un gran pensador, un filósofo de lo grande. Vamos aquí, que nos vamos a encontrar con un señor bastante bueno. Estoy disfrutando al máximo de vacaciones, un descansito de la joyería que regento. Aunque no todo el mundo lo sabe, hacerme con minerales raros también forma parte de mi trabajo. Por ejemplo, aquí tengo un Snorlax tal Z, un Mew Talzeta y un Marshal Z. Si me traes un Pokémon que pueda usar alguno de mis cristales Z, te lo regalo. O sea, si tenemos a Marsado, a Mew o a Snorlax, nos venimos aquí, que este señor nos va a dar los cristales Z. Aquí hay una Domincinia más, la cogemos, tenemos 20. El profesor Oak te está intentando contactar contigo Rotom <coughs> Hola, soy Gabriel Oak Estás coleccionando la tomicinia, ¿verdad? Me gustaría hablar contigo, te estaré esperando en la playa Kantai, que vamos, que es aquí O sea, la playa Kantai es aquí, al ladito Miremos luego Vamos a ir por aquí Opa. Aquí, ¿qué pasa aquí? Objetos, objetos No, no hay objetos hay una escenografía, vamos a ver qué pasa Som, un velo som Y un comfey com Velo Com Velo Oye tú Nadie puede vernos aquí, es nuestro destino sí. Som, som, som Están ¿Eh? echados empujones de la habitación Recibido una valla naranja, pero ¿cuándo ha sido esto? Espérate, ¿podemos entrar otra vez? Mira... Un agua fresca... Bien... Y una pluma ímpetu... Bien... Y ya las señoras esas se marcharon... Desaparecieron... Oh my god... Son fantasmas... Vamos a ver qué más hay por aquí... La última habitación... Y hay un señor, voy a leerlo... Menuda faena... A ver ahora cómo los encuentro... Ay joven, se te ve, se te ve con energía, ¿podrías echarme una mano? Sí... Vamos a ver... Muy amable... Verdad, he vuelto de ciudad a Ciudad Cantay después de 30 años para juntarme con unos amigos... Eran mis compañeros de clase... Pero desde entonces ha llovido mucho y cuando he llegado hoy a la ciudad... Me he encontrado que el edificio en el que habíamos quedado ya no existe. Cosa que tampoco te extraña después de 30 años. Me sabe mal molestarte, pero ¿podrías buscar a mis tres amigos? Tres, tres amigos, por si ya cantar y decirles que les espero aquí. Vale, tenemos una submisión. Que es encontrar a los amigos del señor este, tan risueño. Que viene con su sudobudo al hotel este. Pues nada, esos son todos los entresijos que nos podemos encontrar... En esta planta, en el hotel Cosa que antes no estaba ¿Vale? Podemos coger, seguir eh, Cristales setas nuevos Nos han dado un par de objetos Ahí, un... una naranja Y el agüita Y hay que encontrar a los amigos del otro señor Y está El científico loco aquel Pues nada, vamos a lo que vamos Que para me pagan Y vamos a la ruta 4 y vamos a capturar un Pokémon. A ver qué Pokémon sale. Pokémon de ruta. ¿Qué Pokémon será? Y el Pokémon será un. Lilipap. Pokémon de tipo normal. Ok. Vamos, Ani. Ani es muy buena. Muy buena para capturar Pokémon. Porque sus ataques no son muy fuertes. Y le saco 4 niveles a, a los Pokémon de la zona. Así que está muy bien. Vamos a usar acoso. Bien. Rastreo. Me parece correcto. Y ahora este lirio a hacer algún día algún striplane. Este Vamos a meterle una constricción. Intentar capturarlo ya. Venga, para abajo y ve. Mi truquito es para abajo y ve, junto. No, todavía no se puede. Usa rastreo pero falla. La esto baja. Muy bien, yo creo que vamos a usar ahora sí la pokeball. Para abajo y ve. Uno. Dos Tres Bien Lillipop ha sido capturado Muy bien Vamos a irle buscando nombre Mientras <ríe> se va metiendo En la Pokédex Vale Aquí hay uno Ok, ponerle nombre, sí Vale, el Pokémon se va a llamar Dan, con dos N Y es de DanCV, que hace dos años que me sigue en el canal Así que Dan, aquí tienes, estás en el blog el Vamos a enviarlo a la caja Y seguimos, proseguimos, proseguimos Vamos a, a luchar aquí contra el este hombre no hace falta hacer un ninguna campanilla. Usan, son, hacer sonar ninguna campanilla. Basta con un cruce de miradas para llamarme. Es que es un botón. Eh, sí, lo pillan. Vale. Botón pavel te desafía. Usa Fomantis. Bien. Okay. Voy a. Um... Voy a usar acoso y después picotazo venenoso. Yo creo que esa es la, la estrategia contra Fumanti. Acoso, porque así va a restarme siempre vida. ¡Un trapo! ¡Sí que quita! Desarrollo. Bueno. Tampoco es que su ataque me moleste mucho. Va quitando ahí energía. Y de paso, picotazo venenoso con la espera de envenenarlo que Fumanti se muera solo. ¡Envenenarlo! envenenalo. ¡Bien! Fomantis va a morir solito ya. Usados hojas afiladas. Sí, vamos a ver lo que se defienda. Y ahora muere, seguro. Porque se quita el veneno y quita la coso. Tómalo ahí. Ani, has hecho un perfecto. Has hecho ahí un pleno. Vale, Serenico al 20. Quiere aprender viento haciago. Eh, vamos a ver. Viento hacia algo que... Okay. Mm, puede subir el golpe todas las de golpe todas las características del usuario mm. pues entre esta y esta prefiero el viento asiado ah no espérate que el viento asiado es fantasma yo pensaba que era volador pues mire mira quitamos impresionar no si quitamos impresionar y metemos eso porque encima es atacante especial. O sea, me viene de perla. Impresionar fuera. Y viento asiago. Muy bien, muy bien. Me gusta. Vamos a, a usar otros Pokémon en este núcleo porque ya hemos usado a Ani, Adriucito, Romel, Anto, Silénico. Pero Siul no lo hemos usado, así que vamos a meterla primero. Y, por supuesto, vamos a coger primero el objeto que está aquí. que Una Super Ball, que viene muy bien. Y creo que por aquí había otro objeto. No hay, pero aquí sí Sí, sí hay. Mini Z. ¿Qué le pasa a Rotom que tiene los ojitos gachos? Rotom B. De... Nada. ¡Uh! Por la cara. Super poción. Menos mal que voy pulsando a to para todos lados. Oh my god. Ah, mira, dice I am a collector. Te lo traduzco? Soy un poke-collector. <risa> pues vale, poke-collector de las narices, hijo mío. ¿Qué me saca? Tiene dos Pokémon. Uno es un Muy bien, se te agradece. A ver Munchlax A ver Yo creo que si uso un... viento plata Me puede quitar bastante Está no? una porquería Placaje, oye Vamos a usar un Pokémon Vamos a usar a Romero. Que tiene el lisostal certa y la doble patada. Y creo que se lo va a cargar rapidito. Vamos, romel Tú puedes. Munchlag usa agnesia. Oh my god. Sube la defensa especial. Menos mal que vamos a hacerle un ataque físico... ...que se va a hacer popó por las patas para abajo. Vamos a ver. por qué de Z. De tipo lucha. Ráfaga de No sé con qué le pega, pero vamos. Que le pega, le pega. Un Munchlax menos. Muy bien, Rabel. Y nos saca a Vagon Ah, pues mira Vamos a meter aquí a... A Siul, Que contra Vagon va a venir muy bien este Tipo Dragón Que no sé dónde lo habrá capturado Pero bueno, beso de drenaje vamos a, vamos a recuperar toda la vida que nos quitó hace Munchlax <risa> Ay, qué débiles son los Pokémon Dragon contra las hadas. Y sí, vamos a acariciarlos un poquito, que se lo merecen. Romel al 20. Otra más para la colección de las derrotas. Por aquí vamos a ver si hay un objeto aquí. Sí. Revivir no sirve para una porquería. Y ya casi llevamos 25 minutos.